insulta de quiero dulce y hoy les voy a preparar galletas de avena con frutos secos e hilos de chocolate y para esta receta vamos a necesitar 350 gramos de azúcar rubia 300 gramos de harina sin preparar 100 gramos de avena 100 gramos de chocolate cobertura 70 gramos de pecanas picadas 70 gramos de pasas, 200 gramos de margarina sin sal, un huevo, dos cucharaditas de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear. Bien, vamos a empezar con esta receta cremando la margarina con el azúcar. Okay. Vamos a colocar todo. Vamos a necesitar usar una batidora eléctrica. Muy bien. Colocamos mantequilla y azúcar. a cremar aproximadamente por un minuto bien, les cuento mientras va haciendo su trabajo la batidora, les cuento que esta es una receta que ustedes pueden preparar para mandarles a los chicos a la lonchera o para su merienda son ideales para acompañarlos con leche y también con un jugo de fruta es una receta sana y es una forma de que ellos coman seca y también eh, consuman avena bien, ya casi está terminando de quemar falta apenas unos 10 segundos y entonces, ahorita que termine vamos a agregar huevo y vainilla y vamos a batir por un minuto más agregamos el huevo la esencia de vainilla y ahora vamos a batir por solamente un minuto vamos a ir acomodando por aquí nuestros ingredientes para tener todo a mano de trabajo despejado de bien, se está incorporando el huevo a la mezcla de margarina y azúcar vamos a aumentar un poquito la velocidad y ya casi está listo apagamos nuestra batidora El Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a dejar esto por un costadito y en un bol yo voy a mezclar harina, avena, polvo para hornear. las pecanas picadas y también las patas muy bien que no se quede ni una y ahora vamos a mezclar y lo que vamos a hacer es que vamos a incorporarlo en nuestra mezcla anterior Sí, traigo un por aquí y vamos a agregarlo todo de golpe Bien, vamos a dejar esto por acá. y ahora mezclamos es para los niños que no les gusta la avena o los frutos secos es una buena forma de dárselos de enseñarles a comerlo, porque con el dulcecito Como que uno los puede engañar Y se los digo yo por experiencia Porque tengo dos niños Que son muy muy difíciles para comer Así que siempre hay que inventar algo Para que ellos prueben Y ya después poder dárselos En otro tipo de preparaciones A ver, ya es casi está la mezcla Todo tiene que unirse muy bien Vamos a mezclar Acá se necesita un poquito de, de fuerza Pero ya lo tenemos Listo A ver Voy a limpiar Mi espátula Y ahora Voy a limpiar por aquí Que salpicó un poquito de la mezcla Vamos a dejar Todo limpio El chocolate lo voy a reservar lo que voy a necesitar ahora es, por aquí, una placa para hornear, que yo eh, lo tengo con un tapete de silpa, pero si ustedes no tuvieran el tapete no hay problema. Lo que pueden hacer es usar papel manteca, como lo conocemos aquí en Perú, o también se le conoce como el nombre de papel para hornear o papel encerado. Lo único que van a hacer es untar un poquito de mantequilla en las esquinas, solo para que el papel pueda adherirse a la superficie de nuestra placa para hornear. Y ahora yo me voy a ayudar de una cuchara, me, de una, perdón, una cuchara medidora, eh, la que dice una cucharada, porque esta cuchara me va a ayudar a que yo pueda distribuir la masa de manera pareja, y todas mis galletitas me queden del mismo tamaño. Así que lo que voy a hacer con esta cuchara es tomar una porción de la mezcla. A ver. Bien. Y la voy a colocar en el círculo. toda si ustedes quieren lo pueden hacer una bolita en sus manos y luego las vamos a aplastar todas aquí sí, bueno no se puede hacer otra cosa a ensuciarse las manos vamos a acomodar esta dejar un espacio de separación entre las galletas porque estas galletas van a crecer entonces no queremos que se nos peguen bueno, si ustedes son de las personas que les sale parejito todas las bolitas, entonces simplemente no, no lo tienen que estar midiendo con la cuchara, y ya, les va a salir. Pero yo sí uso la cuchara para ayudarme a distribuir, como les dije, bien esta mezcla. Bien. Vamos a continuar haciendo bolitas. Y como siempre, les traigo recetas que ustedes pueden hacer con sus hijos. A mi hija le encanta cocinar. Es pequeñita, pero me encanta. Ella me observa y hace todo lo que lo que yo hago. Repite todos los pasos. Esto a los chicos les encanta ensuciarse las manos. Así que lo pueden hacer perfectamente con ellos. En la placa nos van a entrar solamente 12 galletas por placa ustedes van a hornear 12 galletas que les va a quedar eh, perfecto para que las galletas crezcan y no se peguen ¿sí? es una placa de 30 por 40 centímetros bien me faltan dos Como siempre, recetas fáciles, rápidas, prácticas. Ahora las mamás no tienen mucho tiempo, así que esta receta está perfecta. Listo. Ya tengo mis 12 bolitas. Y con la palma de la mano, con la base de la palma, vamos a apretar un poquito. Eso es. Un poquito para que las galletitas... Se aplane. Y nada más, ahí nos va a quedar perfecta la forma de la galletita. Listo, aquí un poquito más. Ya, se ven muy bonitas. Yo me voy a limpiar las manos un momentito y ahorita regreso para que lo podamos llevar al horno. Ya vuelvo. Y ahora ya estamos listos para meterlas al horno. Ya llevamos las galletas al horno, pero recuerden que el horno debe estar precalentado mínimo 20 minutos antes de meter las galletas. Y debe estar a la temperatura de 200 grados centígrados. Las galletas las vamos a hornear por 12 minutos. Así que... Transcurrido este tiempo, vamos a retirarlas del horno, pasarlas a una rejilla de enfriamiento y esperar hasta que estén totalmente frías para decorar con el chocolate cobertura. Bien, regresamos en 12 minutos. Ya tenemos las galletas, están bien frías y ahora llegó la parte de la decoración. Eh, yo tenía chocolate de cobertura, aquí está, lo he llevado a derretir en el microondas por espacios de 20 segundos. Esto es, ponemos el chocolate dentro del microondas a potencia media, lo, le ponemos 20 segundos, lo retiramos, removemos y volvemos a poner 20 segundos más. Hacemos el mismo procedimiento hasta que nuestro chocolate se derrita. Ya está derretido, como pueden ver aquí. Y ahora yo me he hecho una manguita de papel manteca, papel para hornear. Y voy a introducir mi chocolate aquí para poder hacer las decoraciones. Para poder hacer estos hilitos de chocolate. A ver. Voy a colocarlo todo Si ustedes no saben cómo hacer Esa manguita de papel manteca eh, Lo que pueden hacer es en una bolsita De preferencia ciclo Introducen el chocolate Van a cortar eh, la punta muy, muy, muy finita Y así lo pueden hacer fácilmente Bien ya lo tengo todo, vamos a poner esto por aquí. Ahora lo voy a cerrar. Bien, aprieto bien y voy a cortar una punta muy finita. Y ahí esta receta les va a rendir 30 galletas en este tamaño. Estas galletitas eh, tienen aproximadamente unos 7 centímetros de diámetro Vamos a separar un poquito acá Hacemos estos movimientos para formar las líneas de las galletas A veces el chocolate se seca y la punta se nos puede atorar un poquito Hay que presionar Dejar que fluya otra vez y seguimos decorando y Seguimos decorando Estas galletas, además de ricas, no se imaginan el olor que hay ahorita aquí en la cocina Además de ricas, como les decía, son nutritivas Bien, ya las tenemos y ahora vamos a dejar que el chocolate seque para después pasar a un plato nuestras galletas y presentarlas. Ya las galletas terminadas, el chocolate se ha solidificado y las tenemos listas para comer. Les provoca si te gustó esta receta. Déjanos tus comentarios y suscríbete a mi canal. Pronto estaremos publicando más videos, así que dale me gusta y comparte. Hasta la próxima.